Los parientes de los reos Nelson Jr. Cava Polanco y Carlos Manuel Disla, quienes cumplían condena en la fortaleza de Salcedo, responsabilizaron a las autoridades penitenciarias de lo que le pueda pasar a sus solientes, ya que estos fueron trasladados a la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, donde supuestamente los privados de libertad tienen enemigos peligrosos. Este, la carta Buena Núñez traslada al esposo mío, y el hijo de ella que tienen enemigos de muerte aquí, por el caso de Beatriz Polanco, eh, el, el, el asesino o sea, le dicen el flaco, está ahí a él, esperando e, a ellos para matar. Entonces, la, algo que le pase a ellos, la culpabilidad es del jefe de cárcel y el alcalde. sin el, ningún motivo alguno, ellos le, lo trasladaron para acá y hicieron un requisito. Entonces, nos dan la noticia de que, que, los, que los fiscales ni nadie sabían que ellos habían hecho eso ya en la casa. Que ahora que, oye, y lo, ¿Usted cree que una persona que tenga enemigos de un caso tan grande puede ser trasladado por acá? Ella es, ella es la mamá de uno. El, el esposo mío se llama Nelson Dionio Cava Polanco. ¿Cuántas personas, señora, trasladaron de esa salido eh, No sabemos exactamente, pero tengamos que el, el hijo de ella y el esposo mío son del caso de Beatriz Polanco. El nombre, el ¿De qué están acusando? De tán acusando, tán acusando yo, tío, ¿Por qué está preso él? El esposo mío. El, caso, el esposo mío está caso de muerte pero que ya... él tiene siete años y medio preso allá en la cárcel. Y lo trasladaron especialmente para donde lo tienen los enemigos a, a ellos dos. Oh. Entonces, si algo le sucede, es culpa de la ICAIDE de la cárcel y el jefe de la casa. NTN, Mendy, la Antigua.